Si hay algo que yo no tolero, que yo no paso, que yo no paso, que yo no tolero, que yo no paso, son las injusticias, son las injusticias, porque así que te tengo que llamar, maldito bachá del diablo, maldito bachá del diablo, maldito bachá del diablo, porque así que te tengo que llamar, ¿cómo tú llevas a esos infelices al programa, cómo tú llevas a esos infelices a insultarlo, a humillarlo y a poner un asqueroso aboso, a un maldito sucio que ahora de que qué numerólogo? A ofender a esos niños, porque yo estoy entregando mi dinero. Yo entrego mi dinero a quien me dé mi maldita gana. La prestó el mamá. Maldito, pachá del diablo. Maldito, pachá del diablo. Maldito, pachá del diablo. Porque así que te tengo que llamar. Maldito, pachá del diablo. Maldito, pachá del diablo. Maldito, pachá del diablo. Tiene ese rastrero aqueroso, guavoso a un maldito sucio, aqueroso, guaboso, a un maldito sucio que a un maldito sucio, ofendiendo gente A un maldito sucio, baboso. Ofendiendo gente. ¿Cómo ahí? tú tienes ese rastrero, baboso? A un maldito sucio. Caqueroso, baboso. A un maldito sucio. A un maldito sucio. Ofendiendo gente ahí, A un maldito sucio, baboso. Y si a mí me dio la gana de entregarle 100 mil pesos a esos niños que van a hacer esa boda, ese es mi dinero. Y el maldito ridículo que tú tienes ahí, ¿cómo tú le permites que agarre el micrófono y ofender a los niños que se van a casar? Una cosa de amor, de cariño, verdadero. Y a ofenderlo, a llevarlo a un programa cuando tú no le has dado ni una botella de agua, cuando tú no le has regalado ni un champú, cuando tú no le has regalado ni un jabón, a ofenderte, porque un grupo como los Focus News, como Cristian Casablanca, como el boli, como Doctor Nastra, y un grupo de, de gente buena queremos ayudar a la humanidad. Mi gente Cristian Casablanca le habla. Si hay algo que yo no tolero, que yo no paso, son las injusticias. La prestó el mamaste.